Thank Hola, bienvenidos a este video El día de hoy vamos a hacer un experimento con Azúcar en polvo Un microscopio casero La densidad del azúcar en el agua agua y jabón, Y una botella de plástico Clorox Clorox de piscina Alcohol Coca-Cola Hielo seco 谢谢 La forma de predecir el futuro es crear.